family. Fuck back Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder Le has dado like al vídeo, si te gustan mis vídeos dale un buen like Vamos hoy con el escenario dominación medio oriente, tanques alemanes BR 5.7 Y salimos con nuestro Panther G, vamos hacia la zona C, tres zonitas por conquistar es el escenario típico que muchas veces nos encontramos con las tres zonas. Eh, particularmente elijo la zona C al salir con tanques medios o pesados, es decir que no sean muy rapiditos. Normalmente si salgo con tanque rápido me gusta ir a la zona A y aquí C pues se llega relativamente rápido. Ojo al pasar por aquí a mano izquierda los que van hacia B te pueden ver fácilmente por ahí y rápidamente hay que pasar. Este Aparte y camuflarte Y meterte por aquí justo detrás de Esto al loro que hay por aquí Vamos al lío Hombre, visitarte, venga, venga, estabiliza Vamos, crítico Vaya, vaya, vaya al justo, muchas veces me paro en ese muro Cuando no veo nada, intento Asomarme, venga, omito a ver Qué es lo que me encuentro Y, oh, sorpresa Te puedes encontrar a alguien Y salir de repente y Llevarte digamos esa iniciativa venga tomando la zona C el factor sorpresa es muy importante venga tomando C listo capturada zona C la he tomado yo solito y venga vamos al lío al loro venga 300 metros está bien aproximadamente venga vamos a ver 200 también venga vamos a sumito venga a ver eh por ahí por ahí ha caído uno Mi compañero dispara Vamos. Adelante. Venga. Eh, eso me ha tocado. Venga, avanzando. Vamos. Venga, venga, venga, venga. Rápido. Eh, por ahí disparos. Bueno, pues no veo nada. Como tengo uno por aquí, me va a freír. Me va a pillar de lateral. Venga, rápido. Venga, vamos. Muy bien, Panther. Bueno, rápido. A nuestro ritmo. Eso es, eh, ¿Qué es eso? Disparo. ¿De dónde ha vendido? De arriba. ¿De dónde? ¿De dónde? Vaya, tenemos aquí A ver, a ver Por ahí, no, ahí arriba el 90, mira dónde estaba el tío Ahí, plan campero Ahí, ahí estupendo Joder, la, El tío se la ha currado Con una carga hueca en el blindaje inclinado A esa distancia, nada, nada que hacer Venga, ¿con qué salimos? Con el otro 5-7, con otro Panther Panther A, venga, esperemos que tú dures un poco más Venga, corre Vamos rapidito. El enemigo está capturando la zona C. Vaya. El Rattle no creo que sea. No creo que se haya bajado de ahí. En un escenario como este que tienes muchas rocas, muchos recovecos por donde meterte. Aquí un tanque con orugas es relativamente más versátil a la hora de girar, esconderse. ser un rattle, venga, eso explota justo donde estaba el rattle aquí vaya es más, venga hemos tomado A, bien venga, C, la han tomado ellos ahí dos, dos, por lo menos dos parece que todos tanques medios o medio pesado venga, más, más tanque pesado tanque pesado por ahí Venga, estamos a 200 metros de aquí, de la zona C Al lorito, venga, como siempre, paramos aquí al loro muchas veces, por ahí, por ahí Ahí hay uno, ahí caído uno Por ahí muchas veces te puedes encontrar a alguien subiendo hacia C o alguien que va hacia B Directamente después de tomar C Venga, una paradita pequeña, no hay nadie, nos la jugamos, venga, ese avión No es nuestro, dispara a nuestros compis Venga, hay otro disparando, otro con pi. Venga, vamos a ver, vamos a ver. Este 34. Bueno, ahí tenemos, ahí están marcando. Ahí tenemos a ahí tenemos a varios enemigos. Vamos a echar un vistazo. A ver qué vemos por aquí. A ver qué vemos por aquí. Uno, uno. Ahí por lo menos uno. Venga, venga, de lateral, ahí a la torreta. Perfecto. Bien, bien, bien, bien Bueno, había dos marcas Vamos a ver quién es el otro Si sí que vimos, si está por aquí Vamos a ver, despacito, despacito A ver ¡Bah! Pues ese se ha caído Pues si sí, hay dos No hay ninguno más O por lo menos no los veo Pues venga, vamos al lío A ah, por la zona C otra vez Vamos rápido Venga Retomando de nuevo la zona C Trabajo en equipo, perfecto Fuego de artillería Aquí ya no sabes por dónde te pueden venir A ver, a ver Esa marca, ¿qué es eso? ¿qué es eso? Y ese, y ese A ver, ahí, perfecto Muy bien ah, Venga a ver si ahora una bombita de nada me va a destrozar. Venga, un avión. También, venga. Ah, bomba. ¡Oh! Cayo cerca. Bien. Ah. Ah. Venga, reparando. Cuatro, tres, dos. Uno. Bien, hemos tomado iniciativa, venga. Ahí está. Perfecto. Bien, bien, bien, bien. Bueno, pues ese y ese 2 lo tenía ahí al lado, el avión, venga, aquí mi, co ah, mi compañero dispara, muy bien, venga, ahí, ahí, perfecto, perfecto, esto es esto. otro avión, venga, esa, ese petardo era más gordo, por suerte me largué, eh, siempre hay que largarse, venga, toma zona y lárgate, avanza, avanza, no dejes que el enemigo te coma el terreno. Venga mi compañero avanza por ahí, vamos a ver, despacito, despacito, vamos a ver por aquí venga otra vez, el avión, que no se olvida de mí venga, extintores, madre mía, venga a reparar venga, por aquí, 300, por si aparece algún pájaro 44, 43, hay mucho tiempo ¡Ah! esto qué es un M18 a Venga, hombre, no me jodas. Venga, lo tenía que haber reventado. A ver, el tío está ahí. Venga, vamos. Ah, yo no puedo moverme. A ver, ¿por dónde me vas a salir? Si es por aquí o por allí. A ver, a ver, a ver. Venga, ahí estoy recargado. Venga, 24, 23, 22. Ahí, venga, esa marca. Echame un cable. Va, IS-2. Vaya, no ha sido el M18. Ah, este me ha pillado ahí. A vale. ver. Joder. Venga, el otro Panther. Hoy los Panther al taller. Ya van dos. El tercero. A la palestra. Venga, a ver si tienes más suerte. Avioncitos. Dando mucho la lata. Vamos a defender el punto C. Ya que hemos caído. Iba el M18. Y el IS2 que me ha reventado. Iban para allá. Ahí están. Eh, ese disparo, eh. Vino el colega este donde está? ahí, ahí, muy lejos, muy lejos esa marca es buena, venga, venga, bueno, esto ¿dónde está? o hasta lejísimos uno, dos, tres, tres, 3, tres, tres y medio dos cuadrantes y medio, 180 vale, venga, nos metemos aquí abajo venga, en segunda, avanzando rapidito es que nuestra aviación hoy está pintando poco podía haber, haber hecho Ya vamos a atacar ese puntito, el punto C, venga, vamos. A ver, a ver, si sí, por ahí, por la parte de atrás. Yo me cubriría ahí, justo. Venga, más disparos, explosiones. Madre mía, qué pena. A ver si alguno se le ocurre bajar, bajar por ahí. Venga, ese avión, ese avión... Era el nuestro, disparando, uno de ellos, correcto Bueno, mi compañero de antes ha caído, el que estaba ahí yo estoy yendo prácticamente por el mismo sitio a por la zona C Estamos ahí, a 80 metros, no veo nada Esa marca, a la izquierda Ese disparo Bomba Bomba para él listo a ver, he visto la marca por aquí vamos a ver, vamos a ver, hombre un amiguete, vamos a esperar, venga ahí entre los dos tanques caída del muro, venga dispara ahí, perfecto ahí está, justo a la salida del muro quizá, ah y ese dos no en el de antes, Esto, otra vez el mismo tío, me vuelve a coger aquí pues este tío se está haciendo el agosto Vaya, los tres Panthers al taller. Tiger. Venga, hijo mío, a ver si tú puedes hacer algo. Esta partida se, se, se está yendo a pique. ¿eh? La zona C no hay cojones a mantenerla. La zona A es de ellos. Ya mis compis se han olvidado. Nadie sale del respawn. No sé si hay ahora alguien relativamente cerca así que es raro todo el mundo saliendo desde aquí venga, ese tío estaría aproximadamente por ahí ahora no se puede escribir en el puñetero chat se puede poner que cuadra a ver, yo diría G5 en G5 o G4 está aproximadamente s 2 que ya me ha cazado dos veces estamos perdiendo la iniciativa vamos a ver qué pasa en bc C eh, hoy es el día de C. Vaya, hay C1. Si antes lo digo, ahí tenemos a un colega que aparece en el radar del respawn nuestro. Ese tío ya, el respawn ya lo tiene totalmente cogido. Ahí mis compañeros en el respawn de arriba, en la salida, me parece a mí que ya de ahí pocos van a salir. Venga, vamos al lío. Eh, por ahí se ve algo por ahí se ve algo, quién es, quién, quién es, por ahí arriba, por ahí lo he visto pasar, lo visto. ahí está el tío, quién es, es el IS-2 de antes, eh, ah, ah, que le tenía yo ganas a este tío, ah le tenía yo ganas, vale, muy bien, pero este era mío, bueno, importante que haya caído, venga, vamos a por el punto C, la zona C. 200 está bien. Comando C. Ah, ¿Qué es esto? Ah, T34. Joder, macho, si lo tiene diferente. Madre mía. Puh, qué desastre. Pues no voy a salir con el cazacarros, con el Nashorn, eso no es nada, prefiero un, este, el Panzer 4, aunque sea, por lo menos no es, no es descapotable y es algo más, o bastante más ligero. Pues en la zona C hay dos colegas, una marca, que ese es el 34, en B, venga avioncitos, en B no hay nadie. Ah, ya es imposible, bah, esto está ya, esto es jaque. Esto es jaque a punto de jaque mate. Pues voy a probar. No me queda otra. Si me pillan, pues que me pillen. Vaya, de mis dos compañeros ya ha caído uno. Ya tenemos un tanque pesado haciendo, haciéndose con la zona C. Y otro tanque pesado, compañero, ahí. Ah, tan, dos. ¿Tanque pesado, tanque medio? Pues no sé. Venga, vamos a ver. 300... Venga, la zona C está comprometida tanto para ellos como para nosotros. Habéis alguno. Dijera, voy para allá a echarles una mano. Bueno, mi compañero. Ahí está, ya han tomado C. Listo, se acabó. Aquí ya no nos salva ni el mejor de los milagros. Vaya desastre. Tres Panther y el Tiger en el Tiger. Así si por lo menos con los puntitos que podamos coger nos da para reparar. La fiesta. Qué desastre. Vaya. Pues se acabó. A ver, a ver qué pasa en C. A ver, el jefecillo está ahí. En D1, que no sale. Estará todo, eh, totalmente rodeado. Un antiaéreo en la zona B. Y la zona C, como mínimo. Mínimo uno. Un tanque pesado, pero había un tanque pesado y un tanque medio. Y queda nada. Cuatro o tres palitos. Nada. Esto está perdido. Aquí ya no hay nada que hacer. Venga, si no nos pillan por detrás. Intentaremos hacerle pupita. O a... llevarnos por delante. A... Si alguno se digna en aparecer por aquí. Nada, quedamos dos. El jefe ahí que no sale. Y las tres zonas de ellos se acabó. Venga. Vas, que desastre de partida. Yo muchas veces te da una rabia. pones Y después, la mala suerte de la gente, nada. No te acompaña. Tercero en el equipo. Misión fallida. Aquí en Medio Oriente. dominación Medio Oriente. Vamos a ver. Que a ver si por lo menos, con los pedoncillos que podemos coger podríamos reparar este desastre tercero en el equipo 21.580 bueno acordaros abajo en la cima conseguir recompensa vale. que iba a comentar antes de recordar abajo caja de comentarios enlace al escuadrón ibis en discord en facebook e instagram y también os dejo el enlace del canal de nuestro amigo draconianus en esto ha sido todo en Dominación Medio Oriente. Espero que te haya gustado el vídeo. Dale un buen like si ha sido así la mejor manera de apoyar el canal y nos vemos en el próximo. Chao.